Eh, nosotros quizá en América Latina eh, hemos experimentado un cambio de, de gobiernos yo no sé cómo ustedes siguen mirando si todavía nos miran como a nuestro presidente por ejemplo que era revolucionario no sé eh, este, nosotros estamos también desilusionados de, de esa posibilidad que fue el poder tener unos gobiernos que pongan el buen vivir como políticas de gobierno y de estado y que no ha sido así. So I don't, I don't know how, how, you, how you see us um, uh, from here or if you, um, if you see us in Ecuador as still um, having a, a president who's, who's revolutionary and alternative. But we are in Ecuador um, very disillusioned as well with our with our government um, and with the possibility of a government really placing Buen Vivir within their within their policies and their their practice. Y lo que hemos experimentado es como nunca antes eh, mayor profundización del extractivismo, criminalización, la modernización del capitalismo. Eh, como decía el compañero nicaragüense, eh, eh, son los gobiernos de derecha y de izquierda los que siguen corriendo detrás del desarrollo y eh, siguen apostándole a, a explotar todo, eh, incluso los, los que se reconocían como gobiernos de izquierda. So, um, what we've actually experienced is an increase in extractivism, an increase in criminalization. Uh, a kind of modernization of capitalism. Uh, and it's like um, Alejandro was saying about Nicaragua that both governments uh, of the left and the right are running after this running after this model of development and a model that's ex exploiting everything. Its muy triste constatar de todas maneras que los gobiernos que se dicen de izquierda, eh, comunistas eh, son muy parecidos a los que se reconocen como capitalistas, tienen las mismas eh, aberraciones, eh, son este, armamentistas, criminalistas, eh, eh, patriarcales. Eh. Pero creo que eso nos devuelve nuevamente la responsabilidad sobre los hombros de todos nosotros y de todas nosotras para seguir construyendo eh, el horizonte de las utopías que tanto se ha hablado ...en este foro social mundial... ...creo que está en nosotros... ...y no en hombros de los gobiernos... ...esa construcción... ...entonces nos devuelven otra vez... Eh, ...a nosotros como sociedades... ...el deber de, de, de construir... ...este otro mundo posible... ...sigue estando en nuestras manos... ...y creo que es una gran responsabilidad... Eh, ...entre todos... ...entre el norte y el sur... ...una responsabilidad planetaria... ...de poder construir un mundo que sea posible porque porque si no solamente nos vamos a extinguir. Entonces creo que queda la esperanza de seguirnos convocando a la construcción de, de este otro mundo, de esta otra alternativa. Y muchísimas gracias por escucharnos. same They're all uh, arms traders. They're all patriarchal and criminal. Um, but the thing about that is, it puts responsibility back on on our shoulders, our shoulders as social movements and civil society. Uh, and that's what we're talking about here at the at the World Social Forum. This idea of utopias, um, of of building real utopias. Um, and this isn't what governments do. This is um, our responsibility, and it is in our hands and it's responsibility of both the North and the South uh, and it's responsibility to the planet um, because if we don't do this we'll, we face extin ex extinction. Um, so this is uh, maybe the message of hope that um, I want to leave you with and uh, I think hope that we're all here at the World Social Forum and, uh, and talking about these ideas and uh, thank you for this opportunity. Thank you, Gloria.